Hola Gabi. bueno, vamos a mostrar algo que por ahí generalmente no lo mostramos, eh, lo pasamos de largo y bueno ahí queríamos mostrar hoy eh, varios modelos de posacañas, que ¿sí? eh, son realmente muy prácticos cuando los vamos a pescar. Eh, bueno hay de los clásicos comunes, simples, de hierro, así, buen ángulo, de distintas medidas, este creo que es de 50 centímetros, hay más chicos, más largos, clásicos para tierra después por ejemplo acá tenés un par de modelos de los que son para la playa este es de un metro clásico ¿sí? con la bigotera para apoyar la caña y poder encarnar cómodamente y este de acá al lado que tenés esto no lo vas a ver en cualquier lado ya es de hierro de un metro treinta, también con la bigotera y con la pala abajo Estos los hacemos los pedimos nosotros los hacen especialmente para nosotros son muy prácticos para la playa eh, andan muy bien, la caña queda bien arriba, bien cómoda, ¿viste? que a veces es muy necesario porque si no la dejamos muy abajo, las olas tienden a, a, a, a engañarnos con el pique y hacer que por ahí se levante el plomo, así que algo muy cómodo realmente a tener en cuenta es un metro treinta, es bastante largo, pero también va en cualquier baúl, entra cómodamente en cualquier lado eh, después tenés, ah te quería mostrar este chiquitito cómodo, plegable, que va para dentro de una caja o de un bolso de pesca que lo que hacemos es sacamos de acá adentro el fierrito donde lo vamos a clavar, lo enroscamos acá. Muy sí, y ya queda listo para clavarlo y usarlo, Súper ¿sí? práctico, bien compacto. Después tenés este que es el clásico clava solo, ¿sí? Esto se clava, la caña va puesta ahí, una vez que pica, ¿sí? El pescado pica, ahí esto se puede regular la intensidad, fíjate que tenés distintas intensidades para regular ahí. ¿Sí? Cuando pica el pescado, esto que hace, se destraba y clava solo automáticamente. Esto en realidad está bueno, un día lo vamos a mostrar funcionando, que está, está piola, es práctico. Por ahí no es lo ideal porque ahí está pescando el pozacani y no nosotros. Pero bueno. Algo que nuevo que queríamos mostrar, eh, que ha entrado hace poquito es muy práctico, que está muy de moda encima con la pesca de, de carpas que ahí viste que teníamos entraron de, entró de vuelta la Golden Carp la masa Golden Carp, que realmente es muy buena también tenemos la de los primos, también tenemos un montón de modelos más pero bueno, ahí entró de vuelta la de Golden Carp esto bueno, es un posacaña plegable, que sirve para poner varias cañas se utiliza mucho para la pesca de carpas vamos a agarrar una caña para que vean cómo es esto obviamente lo ponemos ahí, lo podemos regular, lo podemos bajar o subir está todo construido en aluminio y ahí colocamos una, dos, tres, es para cinco cañas, ¿sí? Ahí ponemos cada caña, entonces cuando pican ya las vemos, ¿sí? Y lo bueno que después, obviamente, para llevarlo, lo plegamos todo, ¿no? Para un lado, para el otro. Bueno, ahí están las patitas, las subimos y queda así guardadito, bien compacto. ¿sí? También muy, muy cómodo para llevarlo adentro de un bolso, adentro de una caja de pesca. Y otra cosa que te quería mostrar, ya que estamos en verano, que es muy utilizado por los gazebos, son las estacas tirabuzón, que sirven para los gazebos, o para atar cualquier otra cosa en la playa, en la arena, ¿no? Esto se enrosca en la arena y después de acá podemos atar cualquier cosa. Lo usan también para por ahí atar un perro, cuando uno está ahí se aleja un poquito, no hay que tenerlos atados a los perros, pero si uno se aleja por ahí un poquito de la sombrilla, lo queremos tener un ratito atado para que uno va al mar y vuelve, bueno, lo puedo usar para eso. Para los gazebos, para la sombrilla... Bueno, para cualquier cosa estamos en verano, en la playa, así que viene bien. Bueno, no tienen más que consultar como decimos siempre por cualquier producto, así que esperamos su consulta.